Hola. Venimos con estos cambios climáticos que nos van a matar. De hecho, yo me saqué la remera de camiseta porque dije, cómo tuve que con Porque tu número. Y entonces vos tenés que hablar de la Hola. Hola, ¿cómo andan? Sí, hay que comprometerse, hay que lograr mucho ahí también, entonces, no, pero sí. Entonces, bueno, igual lo que me puedo que un poco en algunas cosas, ¿viste? Pero era en línea de la Sí, la que hace la Ah, sí, sí. sí. sí. I Bien, ¿vos comandaré? Bien. bien, todo bien. de la Escuela Feminista Graciela Alonso que es otra aventura política podríamos decir de esta colectiva feminista agradecerles la presencia como dije recién que nos den parte de su tiempo para estar acompañándonos hoy y, y bueno, y ojalá también para traernos palabras a esto que queremos hacer eh, Primero decir que, bueno, mi nombre es Ruth Surbrigen formo parte de La Revuelta. Agradecer a mis compañeras de La Revuelta que, cuando conversamos el armado de esto, este, también me delegaron este lugar acá, eh, hoy. Muchas veces, pero hoy en especial, ¿no? Además de que, debo decirlo, quería estar acá. Con estas amigas también. Bueno, eh, nos mandaron saludos a esta presentación, el saludo de la Cátedra Libre Virginia Volten. Queridas compañeras de la Revuelta, Graciela Alonso en Neuquén. Aquí seguimos, bueno, cuentan un poco que Graciela acompañó esa cátedra libre en su momento de creación. Y nos cuentan también que siguen caminando en ese rumbo, a y allí estaban sus fotos en marcha y aquí estás, rodeando todo el hall donde presentamos nuestro libro, nuestro libro Debates Picantes. Bueno, también nos mandan el saludo, eh, hoy cumple 10 años, hoy no en este momento, sino este año, cumple 10 años que estamos celebrando la existencia de esa trama de cuidados que, que impulsamos hace tantos años desde la revuelta. Ah, no sé si tantos, hace 10 años. No. Depende cómo se mide. Todos los agradecimientos y los comentarios acerca de estos saludos. ¿Por qué una escuela feminista? Escribí algunas cosas porque si no me voy a ir perdiendo y no quiero hacerlo. Quería decirles, contarles, okay, ¿no? ¿por qué esto de una escuela feminista? Y bueno, no lo sabemos del todo, ¿por qué una escuela feminista? Quizás hay muchas respuestas para poner allí, pero no lo sabemos del todo. Firmamos un convenio marco con la Universidad Nacional del Comahue y como la ambición nos mueve a pensar hacia los costados... Dijimos que ese convenio marco era la excusa perfecta para la escuela feminista Graciela Alonso. Que por diversas experiencias articulatorias entendemos que la potencia revuelta está en gran medida en las pedagogías que armamos y que ponemos a disposición. También decirles que cuando iniciamos la construcción de la revuelta ya por 2001 que no éramos ni por asomo lo que somos hoy tanto en términos políticos como en términos numéricos, digamos este, pero en nuestros inicios estaba siempre la idea de ¿y qué querríamos hacer cuando charlábamos con Graciela, con Val Flores? en esos inicios, quizás acá también con Virginia decíamos una escuela feminista nos gustaría tener una escuela feminista pero en ese momento pensábamos en una escuela para niñas ¿Eh? y bueno, como la tarea crítica nos pone todo el tiempo a pensar sobre los límites y sobre nuestros propios límites eso que a lo mejor fue un, un inicio de un sueño hoy deviene en este proyecto cuando empezamos a proyectar la propuesta a la universidad de este convenio marco, dijimos ¿Por qué no una escuela feminista si hace tantos años venimos con distintos formatos haciendo escuela? Y la escuela llega este año, y si llega este año es también porque estamos en otro momento como colectiva hay un deseo vibrante por algo más y nos sentimos en condiciones políticas y organizativas para desplegarla. ¿Y por qué no una escuela feminista si hay también una serie de constataciones? Necesitamos cada vez más Encontrar maneras de existir en un mundo que dificulta todo el tiempo las existencias. En un mundo que hace de los territorios un lugar de extractivismo invivible. En un mundo donde los conservadurismos recalcitrantes, los colonialismos, los neoliberalismos y las derechas con sus racismos y sus sexismos, acechan y amenazan con dificultarnos aún más las existencias, con la crueldad de quien afirma que hay vida y vidas que no importan. Ante esta constatación queremos seguir arriesgándonos. Deseamos una escuela donde reflexionar sobre nuestro malestar en el mundo desde determinados repertorios afectivos y éticos. Queremos seguir creando rebeliones, comunidades frágiles de resistencias y también de persistencias. Comunidades de acción directa para armar programas que abran horizontes. Queremos una escuela incendiaria y aguafiestas, al decir de Sarame, de los distintos regímenes de poder saber. Aguafiestas... De las formas ayornadas en que hoy se presenta el antifeminismo que campea también. Por eso mismo queremos una escuela para hablar el lenguaje y la lengua de los problemas. No queremos rehuirle a los problemas. Queremos una escuela provocadora para la provocación. Porque si no provocamos es que nos acomodamos y nos conformamos. Y entonces. Dejamos de tener la corrosividad en nuestro accionar. Venimos siendo testigas interesadas y partícipes de otros tiempos para los feminismos. Los feminismos despiertan intereses y esto, lejos de conformarnos, nos pone ante nuevas responsabilidades y desafíos. Y las constataciones no nos impiden ver que no so que no solo los sistemas de opresión no se acabaron, sino que perfeccionan todos los días sus modos. Tanto que hasta se apropian de nuestras agencias. Y esto tiene que hacernos levantar alertas, saber que estamos siempre en zonas de riesgos y esos riesgos pueden ser las cooptaciones, esas zonas de riesgos que nos empujan a que solo pensemos y armemos política con lo posible de ser pensado. Hay que estar alertas a eso. Sería lo que Sara otra vez llama fatalismo disciplinario. Eso que nos hace presumir que solo se pueden reproducir los discursos que tenemos por delante. Aún dentro de los propios movimientos de resistencia. ¿Y para qué negarlo? aún dentro de los propios feminismos. A la par, queremos una escuela como refugio rebelde y seguro que permanezca cerca de lo cotidiano para hacer posible la apuesta por feminismos y transfeminismos en todas partes. Una escuela para tomarnos revanchas, para ajustar cuentas con el pasado y también con este presente y desde ahí esperanzar la vida. Una escuela que escuche, cuide, piense, luche, resista, disputa, dispute y sienta los cuerpos como territorios y en los territorios que habitamos. Una escuela que le dé valor político a lo contingente y a las contradicciones, que huya de las pedagogías de la cancelación y los punitivismos. ¿Qué prácticas en esta escuela Habrá un abanico de posibilidades para armar, siempre con otras, con otras y otros. Solas no podemos, tampoco queremos. Entonces sí, una afirmación más. Queremos prácticas colectivas, interseccionadas y acuerpadas. Desde este sur vamos a improvisar las prácticas en esta escuela. ¿Qué diría Graciela si estuviera acá? ¿Cómo despojarse de esa pregunta? Una pregunta que se hace también de la inquietud de querer ser justa con su ardiente legado. Una inquietud que se hace del enorme reconocimiento de la herencia viva que le dejó a nuestras existencias. Graciela Alonso hizo de la provocación un arte Provocó deseos, luchas, saberes, desobediencias múltiples Provocó huellas y grietas imborrables Provocó también que le extrañemos tanto Y de alguna manera provocó esta escuela Porque como dice Vircano en su libro Donar el Duelo los muertos, las muertes, las muertas Nos visitan, nos llaman, nos estilan, Nos apasionan y nos conmueven Desafíos muchísimos Uno de esos desafíos es armar el kit de supervivencia Para la escuela feminista graciela Alonso En el kit no puede faltar ni su chispa Ni su pensamiento mordaz. No pueden faltarnos las rondas, no pueden faltarnos las amigas, ni las amigues, ni los amigos. Y en esta ronda inicial elegimos a estas amigas, a nuestra querida y sabia qué que tanto ayudó a pensar con Graciela, que tanto nos empuja todo el tiempo a pensarnos. Elegimos a Guadalupe Lazaroni, quien acompañó a Graciela en, en lo que fue el triunfo de la gestión, en la Facultad de Ciencias de la Educación, de la posibilidad de estar allí, en ese espacio político, pero también quien la acompañó en los cuidados en sus últimos meses. Fue lo que para nosotras definió quién de la facultad podía estar y la acompañó porque también Graciela la eligió y entonces para nosotras era muy importante que hubiera alguien de la facultad y alguien que hubiera cumplido también esa tarea tan inmensa de cuidar en los últimos meses de vida y bueno Flora Parteña, nuestra querida Flora hermana, amiga que se vino de Buenos Aires en este viaje relámpago y que no dudó, cuando le dijimos, Flora, queremos que estés aquí, en acompañarnos desde el primero de junio. Conocemos a Flora desde hace muchísimos años y armamos también con ella y con otras compañeras una amistad política muy, muy importante. Cierro diciendo que vivir una vida feminista Vivir una escuela feminista, podríamos decir hoy, es pensar cómo nos conectamos y nos apoyamos en nuestro proyecto común de desmantelar el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Que, que estuve, que estuvimos fue cuando despedimos a Graciela y bueno, y hoy la bienvenimos en otras, en otras formas eh, pensaba también en esto de una escuela eh, una escuela que por lo menos en mi experiencia dejó mucho que desear y entonces, ¿cómo es que hacer una escuela Puede ser hacer otras cosas, sobre todo si una escuela es una escuela feminista. ¿no? Eh, y ahí a mí me parece que, un poco lo que adelantaba Ruth recién, eh, cómo armar dispositivos de, de transformación eh, de los sujetos, de las sujetas, que garanticen el, el qué, pero sobre todo a través del cómo ¿no? cómo pensar juntas, cómo transformarnos juntas, juntos y hay una, un método que, que, que creó Ana Fernández que es una, una psicóloga de Buenos Aires que trabaja en la cátedra de grupos de, de la Universidad de Buenos Aires que tiene como tres cuestiones principales una de ellas es desdisciplinar, ¿no? hacer en todo caso de las disciplinas algo para, para cuestionar, para desarmar, para, eh, para que esos disciplinamientos se, se, se ubiquen en otros lugares. ¿no? Y ahí yo le arrimaría esta idea de transdisciplina también. Después otra cuestión, eh, la problematización recursiva. O sea, hacer de los temas un problema, pero no un problema porque nos cause el problemas, sino que esos temas eh, se revisen. ¿Por qué es un tema este y no otro? O ¿Cómo hacer para que los temas sean los temas que necesitamos, que queremos? ¿Y qué temas hoy y qué temas mañana? ¿no? Entonces, esto de problematizar como un recurso para que esos temas eh, entren digamos, en una, en una posibilidad de ser revisado, pensados y después otra cosa que, que es muy interesante que es eh, el recuperar las insistencias que sería no pensar en que eh, todo está dado sino que en todo caso meternos por lo que insiste para eso hay que poder observar ¿no? Y, y, y animarse a pensar que eso que uno suponía que iba a aparecer que era necesario de ser dado, problematizado, etcétera a veces se queda en un lugar eh, no tan relevante como lo que insiste como las cosas que aparecen, salen ¿no? bueno, eso es como un, un posible... Eh, recorrido porque no es un método cerrado sino un posible recorrido eh, que, bueno, que va muy de la mano de los dispositivos ¿no? o sea, ¿de qué modo hacemos lo que queremos hacer para que nos salga algo de eso que, eh, que tiene que ver con lo colectivo que tiene que ver con el que todas las voces sean escuchadas, que tiene que ver con desandar, con deconstruir bueno, todas palabras que, que conocemos, pero que a veces cuando las, eh, las las proponemos como construcciones hechas o como, como, como relatos instalados, no sucede, ¿no? o sea, para que suceda eso hay que poder pensar los modos en que vamos a llegar a, a esas cuestiones Ahí me calmé un poco con esto de hacer una escuela. <risa> eh, y, y bueno, y ya con que tenga el nombre Graciela Alonso, eh, va a ser un quilombo esa escuela. Eh, entonces nos podemos quedar tranquilas de que va a suceder todo lo que ahí haga, digamos, potencia, tenga lugar y alegría y, y empuje y entusiasmo, eh, porque creo que esas son de las cosas que, que Graciela nos, nos transmitió, nos enseñó, nos empujó, nos, nos militó, nos, eh, todo eso. Eh, así que yo la verdad es que deseo mucho, mucho éxito. Eh, a, a esta escuela y traía un regalo me lo olvidé que es un, un libro que escribimos en la facultad que se llama El aula feroz para escribirte mejor y que tiene que ver con eh, escribir en la escuela con la escuela para la escuela y es un método de escritura en donde la, la idea es que esa, ese escribir sea un proceso de subjetivación donde todas las personas podamos hacer de, del pensamiento, de la palabra, algo más concreto que es una, un, una cuestión escrita. Y eso también lo deseo para la escuela feminista, que además de pensar, de reflexionar, eh, podamos escribir. Eh, todas las personas que pasemos por ahí un párrafo, una página, un capítulo, un libro eh, porque lo que, lo que se escribe, digamos, puede publicarse puede hacerse, digamos, más, más visible, más concreto para las miles de formas que... Eh, puede tomar, digamos, la escritura desde un micro radial hasta, bueno, esto un libro, un fanzine hay, hay un montón de cosas que con la, con la cosa escrita uno puede, eh, puede mostrar, puede transmitir así que, bueno, eso ese, ese posible método y ese regalo que no traje eh, pero que voy a traer y es me me para cantar, me levanto me levanto para me levanto para me me bueno, eh, en primer lugar traer aquí a Mapun, que surge de este territorio, eh, saludando eh, a, digamos el lanzamiento de este espacio. Eh, muy agradecida por estar por ser parte de, de este momento. Eh, con mujer mapuche, eh, desde mi rol, digamos, soy autoridad eh, espiritual, eh, autoridad política también de mi comunidad, y eh, eh, pensaba qué voy a decir ¿no? en este contexto, y algunas de las cosas que decía la compañera me van a ayudar con esto de, de poder eh, venir a al lanzamiento de una escuela, la palabra escuela y también cómo recordar a Graciela en este, en este momento tan importante no solamente para, para todos ustedes, sino para nosotras eh, como mujeres mapuches eh, con, desde nuestro lugar, digamos, de la organización del pueblo mapuche, la confederación eh, traer, traer a la memoria siempre a Graciela nos hace posible, de, de, de, digamos, de poder decir algunas cosas, eh, compartir algunas cosas que vivimos con ella ¿no? desde hace mucho tiempo. Eh, y pensaba en esto de, de la escuela, que significó, en todo caso, para nosotros el, la escuela para el pueblo mapuche Mapuche. ¿no? Entonces, obviamente, que, que sabemos que que esta escuela va a tener todo lo que, lo que decía también Ruth ¿no? de, de un espacio para la descolonización eh, para obviamente ser un espacio donde podamos eh, compartir saberes, conocimientos eh, para la despatrialización que nos afecta y mucho eh, para obviamente empoderarnos eh, en defensa de las vidas de este territorio eh, y en contra de, de un sistema patriarcal, racista, eh, digamos extractivista que, que obviamente nos, nos tiene que llevar cada vez más a un a un diálogo permanente, a un a acuerdos permanentes que nos invitan también a, a llevar adelante a través de la escuela. Entonces, eh, pensaba en eso, ¿no? Cómo poder eh, también recordar a Graciela en este compromiso ¿no? permanente que también nos llevó a nosotras eh, a poder a, eh, a, o nos invitó ¿no? especialmente en personas, hacer parte, por ejemplo, del de trabajo de investigación, de extensión, en la facultad, eh, toda vez que la, la universidad, esta misma universidad, le falta mucho ¿no? para que pueda repensarse, y creo que en este sentido, obviamente, la escuela, el señor Alonso, va a tener esa posibilidad, digamos, que eh, abres también las puertas a, eh, al conocimiento que aquí circula, que en este territorio está y que eh, todavía, digamos, no existen políticas públicas para un verdadero eh, avance en ese sentido, eh, en el conocimiento de un, un conocimiento ancestral que debiera eh, ser parte de la película. ¿no? Eh, universitario eh, y que aún esta deuda está como institución. entonces también eh, recordar a Graciela en este proceso eh, y sabemos que eh, digamos nos acordábamos ahí con Cris con que también además de, de haber sido eh, su, su estudiante en su este momento pero ahora en este momento hablando también un saludo, eh, que está eh, llevando adelante la cátedra eh, que Graciela tenía, entonces para ella es fuerte también esa, esa re gran responsabilidad ¿no? eh, como docente ahora en ciencia de la educación, y pensábamos cómo Graciela pudo eh, ser parte de nuestro inicio, de un recorrido, digamos, eh, en el sentido de... Eh, ser como una comunidad eh, surgida en la urbanidad, en esta urbanidad tan agreste para nuestra condición de mapuche, eh, en medio del, del cemento, pero además del motor de un montón de otras cuestiones, eh, que en nuestro territorio comunitario, en, en lo que hoy es la meseta, allí volvimos a, a ocupar ese lugar y Graciela estuvo ahí con nosotras eh, estuvo en la construcción de nuestra boca o sea, poniendo mano al parro eh, hizo posible también muchas cosas de las cuales eh, como desde, desde, digamos, eh, desde la organización de la revuelta pudieron acompañarnos eh, en momentos complejos ¿no? que uno tiene que eh, remontar una vida comunitaria eh, privado de todo, ¿sí? o sea, sin agua, sin los elementos básicos digamos, que necesitaban para la producción de una vida comunitaria en, en la comunidad. Y ahí estuvo Graciela. Eh, entonces, eh, tal vez por ahí eh, sin haber pensado mucho sí pensado que, que iba a decirlo aquí eh, poder decirle a, la, a las compañeras eh, que como mujeres mapuches obviamente nos afirmamos en esa posibilidad de um, caminar juntas como hemos caminado en la calle muchas veces de caminar juntas para eh, también eh, llegar con nuestra propia con nuestra propia lógica de, de un proceso en el cual eh, vamos lentamente pero lo vamos haciendo de una descolonización, una revisión de nuestras propias eh, prácticas actuales ¿no? una, eh, una posibilidad que siempre encontramos eh, en la revuelta y, y en el acompañamiento de las compañeras, trayendo la memoria a Graciela, de poder eh, hacer ese proceso que nos cuesta, porque obviamente estamos inmersos en esa situación de colonización, de evangelización, la que eh, hoy estamos en plena revisión, muchas mujeres mapuche, de esa situación en la que nos han llevado. Eh, de la profundización de un colonialismo digamos, profundo que se instaló en nuestro, en nuestro pueblo y que eh, hoy nos toca, como mujeres, también nuestro pueblo, hace fin, y hace fin, que hace posible que realmente sea una realidad el buen vivir basado en esos conceptos que eligieron a nuestro pueblo por miles de años, pero que hoy necesitan también la posibilidad de. De un, de un avance en ese sentido, eh, en la coordinación, en la posibilidad de diálogo permanente, en la revisión, obviamente, eh, eh, de, digamos, de lo que estamos viviendo como pueblo eh, en cada uno de los territorios, eh, de, de, de, una, de lo que estamos atravesando hoy, ustedes saben, ¿no?, eh, racismo que se profundiza permanentemente, situación que vivimos ¿no? eh, en nuestros territorios y allí estuvo Graciela también, ¿no? cuando eh, a través de un trabajo de investigación pudimos llegar y hacer un, un, un eh, escribir la historia que estaban viviendo las damián Maripe, la historia de la pirámpuce Lucía Péñucolá, que está escrita, que también a través de las compañeras pudimos eh, reproducir un... Un trabajo que se convirtió en un librito, también me olvidé de traerlo para mostrarlo pero que eh, ha hecho posible también poner en el escrito la historia vivida por una Biancuse que se fue casi en el mismo tiempo que Graciela ¿no? que parece que se habían puesto de acuerdo Recuerdo también en ese sentido a Graciela apurando la impresión de ese material como sabiendo de su partida pero también de la partida, o preocupadas. Las dos estábamos preocupadas por eh, la salud de La piyangu Lucía cañín y, y apuramos la impresión de ese libro. Eh, creo que muy, muy sabiamente, digamos, ambas también partieron antes de esta pandemia terrible que nos afecta a, a todas y todos. ¿no? Entonces, en ese sentido, Darle, como decimos siempre, mucho, mucho nuevo para que esta escuela, eh, que, que nos ayuda también a pensar otra forma, la escuela, no esa escuela que nos vino a colonizar, esa escuela que nos vino a evangelizar y que nos vino a, a, a negar nuestros conocimientos, a imponernos un idioma, a prohibir nuestro idioma, sino otra escuela, ¿no? esa escuela que se piensa eh, justamente como dicen las compañeras. Así que realmente traemos este Nehue, que sabemos también, nuestras las jóvenes acá presentes lo van a poder eh, decir eh, a través de la música, ¿no? que creo que están aquí por eso. Eh, así que eso, mucho, mucho Nehue. Eh, buenas tardes. Eh... Gracias por la invitación a volver a Neuquén. Eh, mientras las escuchaba se me venían un sinfín de imágenes, casi como una película, de, de lo que ha sido nuestra vida junto a la revuelta. Digamos. Es como Son esas amistades políticas que nos han permitido crecer, construir, conocer a las compañeras y compañeros que están hoy aquí presentes y que que queremos tanto y vine muchas veces a Neuquén eh, una de las veces que nos tocó venir fue una gran conferencia de prensa por justamente un ataque muy fuerte que recibió la revuelta eh, me acuerdo una, siempre una mañana fría de Neuquén, a ustedes les suena común a mí me suena como hoy con los menos 7 grados pero siempre son escenarios crudos viento y ahí estaban Graciela, Ruth y todas las compas de la revuelta eh, en, en un escenario tan hostil como el que habían atravesado y con tanta fuerza, ¿no? Era siempre ver eso de la revuelta, ¿no? Nosotras, vieron cómo son las tortas con esto del continuum lésbico, este con mi anterior compañera Fernanda Carrizo, también compa de mujeres públicas con las cuales vinimos tantas veces aquí, nos bajamos del avión y vinimos de esa conferencia de prensa y no podíamos creer la fuerza que tenían después de haber atravesado lo que habían atravesado, no me acuerdo del año. Eh, y después, tantas veces volvimos para talleres, para el encuentro, acá, esa escuela de música totalmente tomada por los feminismos en los cuales creemos, estos feminismos antirracistas, anticoloniales, anticapitalistas, y de los cuales Graciela comenzó también a hacer una huella en términos de reflexiones y de apuestas, epistemológicas de cómo pensar también esas problemáticas y entonces todas estas imágenes se sintetizan en este salón el 6 de marzo del 2015 cuando Graciela en el marco de las jornadas de historia de las mujeres junto con la revuelta estaban ¿habían? ¿vieron cómo, cómo son la revuelta? Que... Se copan la parada, bandera, todo. Y era la revuelta en la Jornada de Historia de las Mujeres y track, lista de actividades, había conferencia de prensa, taller, eh, era de todo. Y una de las actividades que había organizado Graciela se llamaba, y esto es antes de Ni Una Menos, y siempre es importante remarcar qué cosas había antes de Ni Una Menos y por eso también es pensar cómo estamos hoy acá eh, y el legado de Graciela que es tan potente. El, había organizado un panel que se llamaba Trabajo Femenino, Economía del Cuidado y Desigualdades Interseccionadas en el Mercado Laboral, Desafíos y Alternativas Pensadas de, desde el Feminismo. En esa mesa, que era allá arriba, estaba Graciela, estaba Vero Tripín, estaba Paulita Aguilar, estaba Corina Rodríguez Enríquez y este personaje. Y armamos justamente una discusión sobre la importancia de discutir la, de la injusta distribución de los cuidados. Ahora, la palabra cuidado ya, ustedes vieron. Se habló hasta en la pandemia de una policía del cuidado, así que tenemos que prestar atención cómo nuestras palabras las conquistadas en la lucha, hoy también son reapropiadas y resignificadas bajo sentidos que son inesperados y justamente peligrosos. Pero en ese momento habíamos puesto en discusión eso... Es un debate sobre el trabajo, sobre la importancia de discutir el trabajo. Y esta secuencia, estos diálogos que fuimos manteniendo con, con Graciela, a la par del calor y el agite, de los encuentros, de, de toda la movida a la cual siempre nos invitaba la revuelta y que nos encantaba. Y esos diálogos siguieron hasta una invitación en el 2018 donde justamente vinieron compañeras que están acá presentes con Graciela a lo que fue la, el foro feminista contra el G20 en Buenos Aires contra el G20 del FMI porque ya en el 2018 veníamos redondeando la que se venía y ahora ya sabemos dónde estamos cerramos, pagamos y hacia allá vamos y el año que viene viene una heavy digamos y vamos a también que, poner ese kit de supervivencia que la escuela está pensando muy afinado yo traje algunos desafíos para compartir para el kit y del 2018 nos volvimos a ver en el 2019 de manera virtual cuando le invitamos a Graciela a escribir uno de los últimos escritos que ella debe haber tenido y que, está, y, que, y que lo vamos a poner a circular en la escuela que fue un diálogo con Silvia Federici en un boletín que salió en marzo del 2019 donde la discusión era pensar el trabajo bueno, ya en el 2019 estábamos paros internacionales, huelgas feministas, la discusión nosotras la discusión que habíamos puesto los feminismos sobre la mesa en torno al trabajo ya era candente y ahí ella, en ese trabajo que le llamó el feminismo a la manada fue justamente pensar un feminismo no condescendiente un feminismo que interpela que hace pedagogía pero también incomoda que enseña que busca palabras pero también interpela y también intenta construir, como dijo en un momento, a ver si soy textual, horizontes de lucha emancipatoria. Yo creo que la escuela, esta apuesta a la escuela, es una apuesta por crear esos horizontes de lucha emancipatoria. Y es un poco eh, lo, la energía que tenía Graciela, lo picante que era, esa mirada que tenía justamente donde te estaba sonriendo y te estaba diciendo todo, digamos, porque ya estabas tratando de leerla, y al mismo tiempo esta apuesta que ella hizo adentro y afuera de la universidad y para los que trabajamos adentro de la universidad sabemos que no es nada fácil porque a las universidades entró el género pero no entró el feminismo totalmente. menos género más feminismo exactamente, menos género más feminismo fue una de las consignas, una remera que diga este, y además menos eh, cartel y más presupuesto también porque también nos hacen eso ¿no ¿qué les voy a decir a las compañeras que están acá y que han implementado cuestiones de dentro de la universidad y se dieron cuenta cómo vaciaban de presupuesto, pero por otro lado garpaba por el cartel y sacarse la foto y la verdad que Graciela tuvo esa esa, esa tener la pata en los dos baldes y al mismo tiempo tuvo la pata en otro balde que era la sindical áspero espacio si se trata de hablar justamente de luchas feministas y si de pensar porque en el momento que Graciela estaba en el sindicato, digamos, no era moneda corriente como ahora que se habla de un feminismo sindicalista. Digo, no, había que arrancar desde de siete kilómetros atrás, digamos. Entonces, pensar estas luchas y pensar en, en esa apuesta que hizo Graciela es de alguna manera darle sentido a esta escuela y esta apuesta por una pedagogía feminista que permita pensar esos otros mundos y desmantelar el actual. Y en, esa, en ese desmantelamiento del actual mundo que es este mundo horrible, feroz, y que al mismo tiempo avanzó en la pandemia en un grado vertiginoso. Yo diría que los cambios que estamos viviendo son del orden del de, movimiento de placas tectónicas, digamos, justamente, y en una zona como esta geológica viene a punto para pensar eso. Porque esa crisis, esas crisis múltiple que, que ahora la vemos, pero que desde los feminismos ya la habíamos anunciado. porque era ahora todo el mundo habla de crisis de los cuidados? Pero ¿cuántas veces habíamos dicho antes de la pandemia que ya había una crisis de los cuidados? Bueno, ahora está yo y ahora vamos a ver de qué forma, qué forma toma. Pero pensar un poco en esta escuela y pensar en el kit de supervivencia, yo me había apuntado algunas dimensiones para el kit me está mirando fijo y no sé si me está mirando fijo por el tiempo no, no, no, o para anotar la no, no, no, anotar este, en este kit de supervivencia a mí me parecía, y un poco en diálogo porque de alguna manera las cosas que fuimos trabajando y los diálogos que fuimos entablando con Graciela y Amigues yo creo que una reflexión profunda sobre el estado de la crisis en el que nos encontramos es necesario hacer y a veces la vorágine, incluso la vorágine de esta pandemia que no nos permitió parar, no hay compañera con la que hablo, compañera sobre todo docente, militante, activista, que no te diga, siento que estoy en diciembre. Y entonces ese sentir que estamos en diciembre tampoco nos da margen para pensar. Entonces yo creo que la escuela es un espacio para también darle una vuelta a esa reflexión. Y poder tener esos momentos, esos espacios de reflexión. Y en esa... En esas dimensiones creo que una reflexión profunda tiene que estar arraigada en el profundo retroceso en materia de derechos laborales que vivimos en estos dos años. Y una discusión sobre el trabajo, claramente, ¿no? sobre las múltiples aristas del trabajo y no solamente de las previsiones actuales en términos de derechos laborales, avanzó sin discusión por todos los congresos. No hubo parlamento con el cual pasó esto, no solamente en Argentina, sino en América Latina. La otra dimensión para este kit es justamente profundizar nuestra discusión en torno a caracterizar las derechas en la región, que están avanzando, como decía Ruth, en este carácter profundamente antifeminista, antigénero, no diría antiderechos, porque justamente también se apropian de los derechos, pero sí antigénero y antifeminista, y creo que esa caracterización de las derechas es central para poder justamente ver cómo nos enfrentamos al extractivismo, cómo nos enfrentamos a las políticas que avanzan sobre las conquistas, y además que lo vimos, lo rápido y lo veloz con lo cual pueden deshacer en materia de días con las conquistas que nos llevaron años. Entonces creo que ahí nos debemos esa reflexión profunda y caracterización profunda sobre la situación en la región. La otra cuestión tiene que ver con pensar... Un poco esas, diría yo, esas zonas ásperas donde los feminismos necesitamos poner en movimiento pedagogías para dimensionar y comprender los escenarios. Y esas zonas ásperas son un poco las que eh, a nosotros nos pasa cada vez que caracterizamos y hacemos ese encuentro entre miradas feministas de la economía y nos seguimos encontrando que son zonas ásperas, lejanas, en las cuales todavía no hemos llegado con una reflexión profunda y con dispositivos pedagógicos para caracterizarlo. Una de ellas es este avance veloz de la digitalización y del mundo de la economía digital. Creo que acá tenemos una, un gran desafío porque fíjense que hasta la campaña más solidaria y la apuesta más Popular de economía social y solidaria termina muriendo en el cuerpo de mercado libre. No tenemos manera de escapar. Compa que se quedó sin casa, no puede pagar alquiler, espacio comunitario que le robaron los equipos, todos terminamos poniendo el link de mercado pago. No hay manera de escapar al mercado libre. Digamos, y en la pandemia llegaron a controlar el 80% del mercado del comercio electrónico del país. O sea, ¿hay ahí hay una discusión que tenemos que dar en cómo hay una mirada feminista sobre la discriminación y energética es pobreza de tiempo y la pobreza de tiempo es más trabajo de cuidados, ahí tenemos un nudo fuertísimo en términos de poder desatar qué discusión vamos a dar sobre el modelo productivo en la Argentina qué discusión vamos a dar sobre la situación energética, que aún hoy sigue siendo, siendo tema de técnicos, de especialistas de ingenieros, pero parece que las discusiones que nosotros estamos dando sobre la crisis de cuidados están totalmente en sobre, con esto, entonces pensar esos vínculos entre y que de alguna manera cierro con esto fue la última vez que me fui de Neuquén en el 2019 que gracias a los compañeros del Espacio de Economía Feminista de Comagüe, que están por allá, que interrumpieron la última parte de la actividad para llevarme a la casa de Graciela y poder verla, esa fue la última vez que le di un abrazo a Graciela, en octubre del 2019, un día antes de las elecciones y que en ese momento, en, en otro salón de la Universidad de comagüe yo decía un día antes de que gane Alberto Fernández, Argentina se merece dar una discusión si vaca muerta es la única salida que tenemos de la recuperación económica. después vino de la pandemia y ahí vamos. Entonces, pensaba en ese trabajo de la siedra del 2019 de marzo, ella dice, frente a la barbarie extractivista, plantemos sostenibilidad de la vida. Felicidades compañeras, Abrazos fuertes para esta nueva escuela y mucho, mucha potencia para sembrar y plantar sostenibilidad de la vida desde la Escuela Feminista Graciela Alonso. Gracias. De, las, de, las, de los derechos laborales que me dio como un montón de vuelta la verdad les que agradezco un montón porque se, me, me, me hiciste un montón de preguntas que, que me llenan de contradicciones y, y me voy a ir pensando así que como siempre ya, por supuesto todo el, el éxito como decía Guada o el de como decía Petit eh, en este camino que hay que recorrer a partir de ahora que por supuesto que no puedo dejar de pensarlo como... Un, un recorrido que empieza pero que tiene la continuidad con todo lo que ustedes han hecho hasta ahora, pero especialmente con todo lo que Graciela ha sembrado en esta universidad Gracias por esta invitación eh, sentimos que es este momento especial eh, se siente eh, esa, esa fuerza, ese Nehuel de, de, bueno, de lo que nos convoca hoy así que... Eh, un, un gusto, un, un honor, como venía también resonando hoy, poder compartirles un estos versos surzan rama y lenguaje no me dejes enterrar las narraciones, te imploro cada cual su emoción al oírlas y si hay autoridad que la de la ternura Así que devuelto la inmun y que el saber, ¿no? Porque una escuela es, es saber, y el saber eh, como se ha dicho, no tanto suena trillado, pero es poder, y, pero no en ese sentido de dominación, sino de, de disrupción y de transformar. Y que manguén eh, sigamos co construyendo saberes intercambiando, generando alianzas, como las que se vienen creando, como las que las también vienen creando, y, y siendo así, ¿no? Am amigas políticas, me gustó mucho esa idea. Eh, creo que suena hasta más linda que las alianzas, así que vamos por ahí. Thank <laughs> you.